This is how I show my love. A it in my mind because. A pain it on my head. A pain in my head. A pain my Mierda, sí que la jodí anoche ¿Cómo le iba a explicar? Todo fue tan extraño Me levanté en medio de la nada y mi cuerpo se sentía cansado Yo estaba desorientado El frío de mi cuerpo se transformaba en dolor Podía sentir la sangre corriendo por mis venas Ni siquiera recuerdo cómo llegué a mi casa Recuerdo haber estado en esa granja y caminar, caminar, caminar También hoy en la mañana fue todo muy extraño Fue todo muy diferente, casi como si nada hubiera pasado Mientras más avanzaba el día, el dolor desaparecía Es más, justo ahora siento como si pudiera correr horas y horas sin cansarme Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. ¿Dónde estuviste? Tu hermano nos dijo a todos que te perdiste Debiste estar mucho tiempo afuera para que te buscase así Bueno, bueno, bueno Lo importante es que llegaste a tu casa y estás vivo Nos vemos de la noche para un micro Dale de bueno. No, no, no,